Yo no. Bueno, bien señores, miren, la idea de una reforma a la constitución se ha ido desarrollando, se ha ido entronizando en algunos, algunas personas y en algunas autoridades. La reforma constitucional volvió al tapete y desde el Congreso Nacional los presidentes de ambas cámaras legislativas ya anticipan una hipotética nueva modificación a la Carta Magna. Uno a favor de la modificación, otro más cauto con respuestas, fueron los resultados de consultar a los presidentes del Senado de la Cámara de Diputados, Eduardo Estrella y Alfredo Pacheco, respectivamente. En el caso de Pacheco, este comentó que entiendo que hay que hacerla, la reforma, pero planteó la necesidad de blindar la Constitución para que en un futuro no resulte sencillo modificarla. Uno de los candados que sugirió el presidente de la Cámara de Diputados es que para una futura reforma constitucional sea necesario que las tres cuartas partes de la asamblea nacional voten a favor de la modificación estrella quien fue cauto ante la posibilidad de reformar la constitución de la república dijo que hay una serie de reformas y cambios y de muchas medidas que se han ido tomando y que pueden ir tomándose antes de modificar la constitución y esa es la intención que hay bueno Mira. Vuelve al tapete la idea de modificar cosas? la constitución. Mira, <ríe> señores, lo primero es que nosotros tenemos un cuerpo legislativo eh, multifuncional. Muy político, porque como político es que llega a ser senadores y diputados, con mucha vivencia, pero 0% de conocimiento del significado que tiene ser legislador y tener capacidad para tocar una constitución. O sea que las cámaras están signadas eh, por una especie de multiñepidez. Multi niepidez. Yo estoy de acuerdo contigo. El no. ñépido Ñepi, es un cruce entre ñame y estúpido. Bueno, si tú te fijas lo que pasó recientemente con el destape de, de la senadora de Montecristi. No, sena... La senadora de Montecristi. Espérate, Amado más no, no te va vayas. No, antes de que vengan a arrancarnos yo me voy de aquí yo si te tú sigo. Que a mí ¿eh? se ve. Tú me sigues. Bueno, sí. la situación del senador de Montecristi da muestra de que ese señor. No tiene la más mínima idea. No tiene la más mínima idea del peligro que corre si él mismo le pone la mano a la Constitución o participa de algo como eso. Miren, señores. Y me da pena que Pacheco, que tiene bastante tiempo en el sena, En la Cámara, la Cámara de Diputados. Y el mismo Eduardo sí. que conoce muy bien la composición. Pero Eduardo fue más cauteloso. Sí, claro. Dijo, que hay sí. muchas cosas que hay que tomar antes de pensar en eso. Dijo. Pero fíjate algo: que ninguno de los políticos estrellas que opinan y los, y los constitucionalistas nuestros que son del bando de un grupo político muy importante como es Los Pra eh, Nacer, la que San se yo Crito, que, eh, Cristóbal, Cristóbal Rodríguez, que Cristóbal. son estrellas, nuestros maestros, son del grupo que quiere restablecer a Danilo Medina. Y han encontrado la fórmula de introducir una reforma con aspectos que son nodales para, la, para el desenvolvimiento del país y a la vez introducirlo por debajo de la mesa otras. Miren, señores, nadie aquí se ha puesto a pensar que la reforma a la Constitución es planteada por la propia Constitución no debiera ser de miedo para nadie. Pero como tenemos un país compuesto de esta manera, como lo hemos planteado al inicio de mi comentario, me da más que grima, y es el siguiente. Nadie me ha hablado a mí de la ley de referéndum. La ley de referéndum, que sería entonces el último paso que debería dar el Congreso a través de la organización de la Junta Central Electoral, para que el pueblo entonces vote... No se limita a la, a la representación de sus diputados y senadores, que se convierten en asamblea revisora. Sino que el pueblo al final, que ellos voten esa, esa decisión de reforma, planteen la, la, la, la constitución y los reformados, y el pueblo dirá si está de acuerdo o no está de acuerdo. Pero, pero nadie lo toma. O sea, no, la parte que no conoce, no sé si la sabe, Francisco Amado, es que se busca reformar más allá de ese candado constitucional que ellos plantean. En el fondo, ¿qué se buscaría eh, cambiar? Bueno, ya sea, el presidente habló del, del procurador independiente. Bueno, sí, ese es un elemento. Es el pero, único que he escuchado. Ese, sí, sí, lo he escuchado. ese único, muy bien sí. que no era necesario sí. tocar la constitución, simplemente era poner en marcha y cumplir la ley. Exacto. Y esa parte era ayer la que Fran nos no comentaba cuando Amado tocó el tema uh -huh. de la reforma. Uh -huh. Y que yo no entendí en principio. Sí. Entonces, eh, partiendo de esto, aquí es muy ligero el tema de tocar la Constitución claro. y habría que ver qué tan candado sería esto que ellos plantean ahora porque existen los mecanismos para que el que vuelva o el que venga luego también busque la forma de que hay que remover ese candado para otros aspectos porque todo el gobierno, señores, pero hay que fijarse en la historia reciente de nuestro país que desde, desde el 20, desde el 2000 todos los gobiernos que han estado, han buscado modificar la constitución del país. Menos Leonel Fernández. No, él no lo él, propició, él, pero en no, algún momento sí, se, benefició no, pero, la... bueno, se benefició de la... se benefició de eso, Sí, pero, pero no, no, pero no, claro, no, él no la promovió. Entonces, ¿qué nosotros tenemos, señores? O sea, el documento que nos rige a todos los dominicanos, que está por encima de lo que son... Eh, los legisladores, los intereses políticos y todo el que quiera beneficiarse busque modificarla, señora. Pero es que no es un relajo. O sea, nosotros no podemos tener que cada vez que llega un gobierno quiera modificar la constitución. La parte que sí, eh, Si que... tú me dijeras a mí que son modificaciones progresivas, en el sentido de que, bueno, hay un nuevo derecho que es el derecho a ser un hetero flexible por ejemplo. ¿Sabes lo que es un heteroflexible? Bueno, yo vi ahora una no, nueva denominación de esterofesivos. Son medios y, y tú dices, okay. bueno, es, es, para, es para eso, es para un derecho nuevo que ha sido admitido por, por organismos internacionales. Sí, y nosotros no lo tenemos en la constitución. De octavo, bueno, pues, eso es de octava generación. ¿Eh? De octava generación. Exacto. La parte de Danilo Medina... Pero es para beneficio de los políticos. No creo que Danilo tenga vigencia ahí. Bonita, Mira a Danilo le pueden dar la, la le pueden dar la, la, la presidencia y, no ahora, va y lo vamos a sacar. No, pues, no va para ningún lado,